Es un gusto saludarte a ti, a todos y todas, eh, como cada miércoles en este nuevo Infoclaxo. Y hoy te propongo, si te parece bien, eh, recorrer, recorrer los principales contenidos del último informe sobre desarrollo humano que se dio a conocer ahora, hace una semana, el 8 de septiembre, exactamente en Nueva York, como se lanza siempre este informe. Para, para quienes nos escuchan, el informe sobre desarrollo humano eh, se realiza desde 1990 de manera ininterrumpida por parte del de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿verdad? Y pretende eh, ser una radiografía de cómo está el desarrollo en, eh, las, en los distintos países eh, año tras año. Y justamente este último informe que se llama, y fíjate eh, lo interesante del título, Tiempos inciertos, vidas inestables, configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Eh, este informe advierte de la existencia de múltiples capas de incertidumbres que se conectan entre sí y que están provocando una desestabilización sin precedente en la vida de todos y de todas. Y nos muestra cómo los dos últimos años han resultado devastadores para miles de millones de personas en todo el mundo, producto por supuesto de la pandemia del COVID-19, pero también de la eh, guerra eh, eh, Rusia-Ucrania y la relación con las transformaciones sociales y económicas eh, y los cambios a nivel planetario eh, y el avance que ellos llaman a la polarización. Y justo Justamente, por primera vez en estos 32 años, desde que el PNUD lleva elaborando el Índice de Desarrollo Humano que recordemos también para quienes nos escuchan, este índice básicamente mide la situación de la salud, de la educación y de las condiciones de vida en los distintos países. Bueno, por primera vez en estos 32 años, eh, el índice ha empeorado a nivel mundial durante dos años consecutivos, justamente estos dos años que han pasado de pandemia. Este índice ha retrocedido a niveles de 2016, revirtiendo buena parte de los avances hacia lo que se llaman los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas. El retroceso es prácticamente universal, ya que más del 90% de los países registran un deterioro de los niveles de su IDH en 2020 o en 2021 y más del 40% registran un retroceso en los dos años, eh, una demostración de cómo la crisis sigue empeorando eh, para muchos países. Eh, algunos países están empezando lentamente a recuperar el terreno perdido, pero la recuperación es parcial, es desigual, lo que amplía aún más las brechas en el desarrollo humano a nivel eh, global, las brechas entre aquellos países con mayores niveles de desarrollo y aquellos con desarrollo medio o con bajo nivel de desarrollo. Y si miramos la situación de América Latina y el Caribe, bueno, se ha visto particularmente afectada eh, como región. Al observar el IDH, que captura la situación de los países de nuestra región a fines de 2019, eh, 2021, perdón, vemos cómo varios países de la región sufrieron retrocesos significativos en el desarrollo humano comparados con 2019, situación prepandemia. Eh, esto no nos tiene que sorprender, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, Gustavo, eh, porque nuestra región fue justamente una de las regiones más afectadas por la pandemia. Recordemos que tenemos algo así como el 9% de la población y eh, durante la pandemia tuvimos el 33% de las muertes por COVID eh, a nivel eh, mundial y eh, también durante, como resultado de la pandemia fue la región con la contracción económica más fuerte cerca de un 7% en 2020. Eh, algunas economías, como decía, de la región se han recuperado parcialmente en 2021, pero la recuperación a nivel regional es lenta y es eh, desigual. Este informe eh, del, del IDH este, para 2021 examina por qué no se están produciendo los cambios necesarios y avanza en algunas hipótesis o en algunas explicaciones, como por ejemplo la interconexión entre inseguridad y polarización y el impacto que estos elementos tienen en la erosión de la solidaridad y de la acción colectiva necesarias para combatir la crisis en todos los niveles. Allí, Uh, hay algunos cálculos interesantes, el informe es muy extenso, ¿verdad? Yo seleccioné solo algunos contenidos para ustedes, pero algunos cálculos interesantes que muestran eh, que las personas, por ejemplo, que tienen una mayor sensación de inseguridad, eh, son más propensas a caer en el extremismo político, lo que a su vez y esto lo agrego yo, eh, tiene que ver, por supuesto, con los temas que también hemos abordado aquí, Gustavo, de eh, las consolidaciones o los desarrollos democráticos en nuestra región. Por otra parte, ya antes eh, de la pandemia del COVID-19, eh, se veía esta paradoja que supone un progreso acompañado por una mayor eh, inseguridad y una creciente polarización. Eh, una tercera parte de la población mundial hoy en día siempre de acuerdo a los contenidos de este informe, se siente eh, estresada y mano, menos de un tercio confía en los demás, lo que supone un importante obstáculo a la hora de adoptar políticas constructivas para las personas y eh, para el planeta en general. Hay eh, allí, eh, reconoce este informe, una pequeña ventana de oportunidad para tratar de reiniciar los sistemas y construir un futuro con acciones decisivas frente, por ejemplo, al cambio climático y eh, crear oportunidades para todas eh, las personas. Eh, en este en esta búsqueda de nuevos rumbos el informe recomienda Aplicar políticas dirigidas a fomentar las inversiones desde las energías renovables hasta la preparación frente a crisis o situaciones pandémicas como las que se acaban de atravesar. Y el aseguramiento eh, de las personas por medio de la protección social para poder preparar a las sociedades ante las contingencias de este mundo incierto por eso titulan así el informe. También eh, plantean la necesidad de innovación en múltiples eh, dimensiones, la innovación tecnológica, económica, cultural, que pueden desarrollar capacidades para responder a los desafíos que vayan surgiendo en el futuro. Ahora bien, este informe global del IDH, como lo conocemos este, más este, popularmente, también tiene un capítulo latinoamericano, es decir, también hay un informe. ...informe regional... Eh, que se presentó también hace pocos días y en ese informe eh, regional eh, se destaca que nuestra región se encuentra empantanada, palabras textuales del informe, en una trampa que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según los datos del PNUD, los progresos conseguidos en las últimas décadas en nuestra región son más desiguales que en las otras otras regiones del mundo comparables de, eh, de acuerdo a los indicadores de niveles de desarrollo. Además de que los indicadores sociales en nuestra región están por debajo de lo que deberían tomando en cuenta que se trata en promedio de una región de renta media. Fíjate que la publicación, el pequeño informe para América Latina, se titula Atrapados. ...alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Y se asevera, se afirma allí que eh, nuestra eh, región está inmersa en un círculo vicioso alimentado por la concentración del poder por la violencia y por las políticas de protección social deficientes. Tres factores que se retroalimentan, que interactúan y se potencian entre sí. Y también este informe de América Latina hace un llamado a los latinoamericanos, a las latinoamericanas, para que comprendan la conexión entre estos factores y destaca un punto de entrada que puede servir para liberarse de ese bajo crecimiento y de esa alta desigualdad. La implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento. Entonces, quería compartir contigo estos contenidos porque, como notarás, están muy en sintonía con varias de las columnas que hemos desarrollado aquí en Infoclaxo, especialmente eh, haciendo énfasis en esta idea de la protección social eh, a nivel universal, eh, que sin duda sigue siendo una materia pendiente en América eh, Latina y el Caribe. Recomiendo a todos y a todas, entonces, que puedan consultar tanto el informe en su versión global como el informe eh, regional Atrapados. Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Escuchaba con mucha atención Karina y pensaba cuando, cuando te iba escuchando en relación a, a todo esto, eh, bueno, algunas variables que vuelven a remarcar lo preocupante que venís comentando hace tiempo, que profundizaron las lógicas más, más dramáticas de las desigualdades. Y cuando hablan ahí de innovación, qué interesante ¿no? sería que esos procesos de innovación realmente se empiecen a dar eh, en muchos ámbitos. Y por ahí la innovación va por este camino que vos decías, ¿no? un sistema universal de protección social. Qué difícil a veces que, le, que la innovación, que los decisores de políticas públicas puedan innovar, innovar por ahí, y no que la innovación solo esté puesta, por ejemplo, en los sectores industriales o en otros lugares, este, más relacionados con cómo, supuestamente, pongámoslo en palabras de ellos, optimizar las ganancias, ¿no? Eh, y no pensar en el impacto de la gente. Absolutamente, y tiene que ver, ya esto no, no es contenido del informe, sino son opiniones eh, nuestras, Gustavo, eh, esto tiene que ver con lo que hemos remarcado aquí muchas veces en términos de la necesidad de desplazar este mecanismo que hoy en nuestra región latinoamericana se impone, que es el mercado como articulador de todo, con esas lógicas que tú planteas, eh, de ganancia, de búsqueda de lucro, etcétera, eh, y colocar sobre la mesa la la necesidad de asegurar determinados derechos y determinados bienes como bienes públicos y derechos, por supuesto, eh, en su condición de derechos eh, universales para todos y para todas. Y, y eso, en parte, también se logra. Eh, logrando finalmente esa materia pendiente que tiene nuestra región, que es eh, el bienestar social y la protección social para todos y todas. Mm, recordad también lo que hemos hablado en algunas otras columnas, por ejemplo, eh, la baja eh, cobertura a nivel de, de los países eh, de lo, el número de países que tiene algo tan básico como el seguro de desempleo en momentos donde eh, en momentos donde digamos se da una inseguridad en el mercado de trabajo como lo que pasó en la pandemia y lo que ocurre también hoy bueno eh, pocos países de América Latina y el Caribe eh, en el entorno de siete u ocho ahora no recuerdo exactamente tienen este eh, seguro de desempleo eh, esta prestación de desempleo digamos lo más claro y el resto no lo tiene. Entonces, eh, ese es el camino que tenemos eh, que transitar. Y por supuesto que, que esto se, se relaciona también con los pilares básicos del bienestar social que hemos estado planteando aquí y que por supuesto también tienen que ver con la temática educativa que abordamos eh, la semana pasada y que aprovecho a saludar a Luis Bonilla, integrante de nuestro comité directivo que va a estar en minutos participando del Infoclaxo. Vaya, si Luis es una referencia para también hablar de esta temática de la educación y la educación como un derecho, como un bien eh, para todos y para todas. Karina eh, pongo solamente un mensajito porque va acorde a lo que veníamos hablando. Eh, Arismendi, escalante Luis Marco, dice gracias hermanos de Claxos de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias y nos consulta, deja ahí varios mensajes. Eh, y consulta concretamente, ¿dónde podemos conseguir el informe de desarrollo humano? Porfa, este, dice, me parece genial, digo, porque bueno, ahí se ve un poco la interacción con, con la gente. Eh, nosotros estuvimos En publicando. la página, sí, en la página del, del PNUD eh, está disponible en distintos idiomas, español, inglés, francés, etcétera. Se puede descargar de allí tanto el global como el, el informe eh, regional el que hice referencia en esta columna, en, en, directamente en la página, no me la acuerdo de memoria la página Gustavo, pero es fácil de encontrar, mirá, allí UN, está el de servicio. <risas> Ahí está, servicio, y ya está publicado en todas las redes, o sea, directamente, eh, o sea, Arismendi o cualquier otra persona que esté por las redes va a poder... Directamente hacer clic en el enlace y de esa manera puede eh, ver el informe en sus variantes. La verdad que es muy interesante. Nos has traído un, un pantallazo. Obviamente hiciste foco en algunos lugares en particular, pero entiendo que debe tener para desagregar tantos datos que realmente son muy valiosos para entender muchas, muchas cuestiones de la realidad. Karina. Muchísimas gracias por, por la columna, por este encuentro, nos volvemos a encontrar en una semana. Eh, entiendo que tenés una agenda cargada hacia un viaje eh, hacia Europa, en diferentes lugares. No sé si nos querés adelantar algo porque sería interesante por ahí que la semana que viene podamos tener eh, algo de este desarrollo que vas a hacer en Europa. Sí, efectivamente estoy saliendo mañana, eh, tenemos varias actividades en Europa, las primeras en, en Madrid, donde estaremos eh, participando de una serie de reuniones, pero de una actividad pública que convocamos eh, junto a otras organizaciones, comisiones obreras, Transform Europe y otras organizaciones eh, con las que Claxo trabaja para hablar, entre otras cosas, eh, de las desigualdades y el trabajo en perspectiva, en, en un diálogo, digamos, Europa-América-Latina. Eh, la columna de la semana que viene seguramente la estaremos dedicando a ese tema, Gustavo, si te parece bien. Y luego seguimos, este, vamos a estar eh, participando también de reuniones con eh, distintos integrantes de la cooperación alemana en Berlín eh, y, cooperación con la que ya trabajamos y que pretendemos eh, profundizar el vínculo, las alianzas eh, de Claxo eh, con actores e eh, instituciones de la cooperación alemana. Para terminar, en Praga, en la asamblea de Transform Europe, una red con la que también trabajamos y que estuvieron presentes en nuestra conferencia latinoamericana y caribeña de México de hace ya un par de meses, eh, y eh, nos invitaron amablemente a participar de su asamblea para poder presentar eh, la red, nuestra red de claxo, y también dar allí una mirada de la perspectiva regional de cómo está América Latina y cuáles son los principales desafíos, todo de cara también a construir nuevas alianzas y nuevas cooperaciones entre, bueno, entre estas redes, Claxo incluida, por supuesto, que estamos eh, preocupadas por estos temas y buscando alternativas y las alternativas siempre son en el marco de la cooperación.